Egun berriro. hemen gaude Gernikako ospitalaren aurrean, edo obetu esan da, ospitala izena daukan eraikin handi baten aurrean, baina benetan ospitale baten funtzioak betetzen ez dituen eraikin baten aurrean. Gure ustez, metafora edo adirazle oso argi bada. Politika egiteko modu baten oso adirazle ona da, ospital edo zazi ospital honen egoera. Eraikin Nederra, eraikin Yamaituta, baina contenido a falta sayo, ekipamendua falta sayo, persona la falta sayo, eta, hospital batek BTB artitu en funcioac, e, betetzeko gaitasunik Unik es Daukan, eraikin bada esaten Esa tengenuen, Audela, política egite como metafora metáfora egoquia, a ere, Eusko hablaricharen, osasun política arena. Fachada a un día, eraikin a un día, cemento a benetako mañana benetako gaitasunik bearra, Gaitas es. Euskal Herria Bildurentzat, importantena politika gintsa osoan eta bereziki osasun un politika gintzan pertsonak dira bi mailatan lehenengo eta behin no la ezienteak ez, osa un eh, tratamendua behar duten pertsonak azken finean gure bizitzaan zehar guztiok izango gara osaki dechan osa un servibitxuenienteak oiek centralidea hartu behar dute oiek erdiunean kokatu eginber dira eta begarrenek ere pertsonak direlako la Osasun servitxuetako pertsonala, medicoak, erizainak, beste pertsonal guztia, beraiek dira gure osasun sistemaren bizkar ezurra. Eta beraiek etzaie ematen, dagokien, behar duten, trataera. Hemen e, gaude e, hospital honen aurrean salatzeko zazi hospitale badela, azken finean ambulategi erraldoi badela, ez da kasu bakarrai barren horrelako beste kasu bat daukagu, baina ez da eskualde honetan osasun mailan dagoen arazo bakarra. Ba, e, barrualdeko galdakako e, ez zian, badaude errepikatzen diren arazo estrukturalak badago médico falta crónico bat adibidez sornochan, Adivides bermeon edo Kation. hor falta dira medikuak jendea behar bezala hartatzeko e, badaude ere beste gabezi Arretaric, harretarik gabeko de arreta bajuko er, erditziak ezin dira egin eskualdeak pediátrico pediatrikoak ere hartatzeko ez dago sistemarik eskualde ontan guk eskatu dugu legebiltzarrean horrelako zerbitsuak usan soloko hospitaletik emotea baina gobernuak uko egindio horri eta beraz, uste dugu hemen arazo a handiak ditugula eskualde ontan baina ez dira arazo que ez da zoik eskualde honetako arazo bat azken finean osakidetza dexa eta berriro esan dugun moduan pasaiz izan da gure un colectivo baten e, irudia izatetik, arazo bat, Biurcha, inkestak esaten duten moduan irritarontzat, gaur-gaurkoz osakidetza osasun zerbitzuak araso biurtu dira. Gure sistema institucional eta gure zerbitzu publikoen koroaren gaur zena, gaur biurtuzaigo gurpilek, gurpilek gabeko kotxe bat, frenorik gabeko kotxe bat, eta o kerra guadena, bolanterik gabeko kotxe bat, es eta ez dago zuzendaritza argirik, justu kontrakoa. Pandemia garaian esan ziguten, pairatzen ari ginen, hainbat arazo, pandemian sortutako murrisketen ondorioak, edo baldintzen ondorioak zirela. Baina pandemia, pandemia ondokua pasa da, eta ikusten dugu murrizketak gelditu egin direla. Ikusten dugu medikoak falta direla. Ikusten dugu ez daukagula talentua eta prestakuntza sortzeko gaitasuna. Esta da goena erreten Y Ikusten dugu nola profesionalek gainkarga itzel bati aurre egin behar diote eta ikusten dugu azken finean nola hori guztia e, inpaktu horrek guztiak inpaktua dauka jendea jasotzen duen zerbitzuan orain ezin da itze egiten zerbitzu e, virtualei buruz orain ezin da itzegin sagardu e, helburuak egiten duen moduan kultura osasun kultura berri batetaz. ez orain jendearen beharrak erdigunean kokatu behar dira eta osasun sistema antolatu behar da Behar oiei, behar bezala erantzuteko. Eta ez gobernuak egiten duen moduan, jendeari eskatzea, berei dauzkaten gabeziak eta kudaketa arazoi moldatzeko. Egia da, egora larria dela. Egia da, e, gaur egun Euskal Herrian jendeak egiten duela osasungintzari buruz eta osakietari buruz arazo bat bezala. Baina etxipenaren aurrean, pasivitateren aurrean, resignación, aurrean, jendeari de bat e inaidiogu activoac aktiboak izateko. Ikusten dugu, sortzen ari direla, erri mugimenduak, erri plataforma, gizarte zibilatik mugimenduak, behar dugun gincha sistema publiko eta duina aldarrikatzeko. Eta ikusten dugu ere... O sea, es un guinchaco profesional, al jarri dituztela, tustela, sentido berberean. O regatic, de Yaldi bate, diogu, irita roy, movilización parte archeco, eta es sino vea daukagu a ensusenere, larum batonetan, apiria en hogeita bien, eaeko eco, egongo diren mobilizazioan movilización parte archeco. Verás de Yaldi ori, irita argustioi, diogu. O sea, que decha ha pasado de ser un motivo de orgullo colectivo. ...a ser un problema tal y como detectan las encuestas... ...ha pasado de ser la joya de la corona del sistema autonómico... ...de los servicios públicos... ...a ser un coche sin ruedas, sin freno y lo que es peor... ...sin volante, sin dirección... ...porque no hay nadie al volante de Osaquidecha... ...estamos asistiendo a unas declaraciones... ...por parte de los responsables, el endacario o la consejera... ...en la cual se nos pide que nos resignemos... ...y asumamos las limitaciones del sistema... ...nos hablan de una nueva cultura sanitaria... ...nos hablan de atención virtual... nos hablan hablan de crisis de crecimiento cuando en realidad lo que estamos asistiendo es la incapacidad de los poderes públicos para prestar a la ciudadanía los sistemas sanitarios que nos merecemos y que una vez tuvimos. Estamos retrocediendo en lugar de avanzar y eso no es de recibo. Por eso pedimos a la ciudadanía que ante la gravedad de la situación no caiga en la tentación de la resignación, de la pasividad, de quedarse en el bar o en el ascensor hablando de lo mal que funciona o saquidecha, sea, de, de lo que tenemos que esperar para que se nos atienda, de las deficiencias que estamos padeciendo en nuestras propias carnes. Pedimos a la ciudadanía que sea una vez más activa y protagonista y que tome parte en la defensa de los derechos sanitarios de nuestra comunidad. Afortunadamente, tanto la sociedad civil a través de diferentes plataformas como los profesionales y las profesionales de Osaquidecha ya están articulando mecanismos de, propuesta y de, de protesta y de propuesta para defender una sanidad pública digna para todos. Y sin ir más lejos, este sábado tenemos una convocatoria de movilización en defensa de una sanidad, de un sistema sanitario justo, digno y público para todas y todas. Y eh, desde Euskal Herria Bildu queremos hacer un llamamiento a la ciudadanía de este país a que tome parte en esas movilizaciones. Gernika Unlumoko hospitalea, Benetako hospitalea izateko el buruadu proposamenak. Baina betesere, herritarra nosasuna arreta, obetzeko tresna izatea. Lena arreta hasita, Azkema Jaraño. Gaisotasun hartatzea Zarago osasuna eraiki egin ber da eta horretarako beharrezkoa da osasun en eta herriko beste zerbitzuen batzuen arteko elkarlana. Besteak beste gizarte zerbitzuena edota kirol zerbitzuena. Ondorengo proposamena garo aurkezteaz gain herriko eragileekin ere partekatuko dugu. Euren ekarpenak jaso eta gauden tokietatik lan egiteko. Beraz guernica eta inguruko herrietako osasun zerbitzu hobetzeko planteatzen duguna urrengoa da egungo eta torkizuneko egoera sosiosanitarioari egokituko den ospitala bilakatzea Gernikalumoko berezmen handiko zentroa. Lehen arretatik azita, zainketa haringarritarenoko ibilbidea garatzeko bere zerbitzu zorroarekin. Horretarako, zera proposatzen dugu. Utzik dagoen irugarren solairuan, hospitala oeak esartzea, deskonpensatzen diren gaixo kronikoentzat, supakutuentzat edota gaixo paliatiboentzat. Horretarako eta kalitatezko servizo amateko, equipo multidisciplinarra eratzea ondorengo profiliekin. Geriatria, familia eta komunitate medikuntza, barne medikuntza, saink eringarriak, erizaina, erizain laguntzailea, selaria, fisioterapeuta, terapeuta ocupu zenala, psikologoa, gizarte laguntzailea, eta administratiboa besteak beste. Hospitalean, Autonomia funcional espacio espazioa Eta gimnasio ginazio egokitua bermatzea Eskualdaren auzo, erritxiki eta landagunea kontutan hartuta Eta biztanleriaren adinaren evoluzioa ikusita Etxe esetzeko osasun zerbitzua indartzea Horrekin batera eta errealitate demografikoa kontutan hartuta Oe sanitarioak esartzea Horretarako behar diren azpiegiturak eta baliabide profesionalak jarrita Herriko eta Eskualdeko gizarte zerbitzuekin eta lehen koordinazioan, formazio ikastaroak eskaintzea, dependentzia eta desgaitasun ezberdinak izan ditzaketen gaisoen familikoei. Baita, zainketa aringarretako formakuntza eskaintzea ere, zainketa aringarretako ekiporekin. Amaitzeko, barrualdeko hezia osatzen dugun mila biztanle baino gehiagoren osasun arreta hobetzeko, barrualde galdakaoko Esiko Usan solo ospitalean la Real Dietacopediatria Servizua, Etarriscu Bajuco, Erdiceac, Esarceco, Errita Ren, Proposa Menarekin, Bat Egitendugu. Por lo tanto, hoy queremos presentar nuestra propuesta para mejorar la atención en Guernica Lumo y en los pueblos de la zona. La propuesta pretende que el Hospital de Guernica Lumo sea un auténtico hospital, pero sobre todo una herramienta para mejorar la atención sanitaria a la ciudadanía desde la atención primaria hasta el último nivel. La atención a la salud tiene que ser integral y para ello es necesaria la colaboración entre los servicios sanitarios y otros servicios locales, como son los sociales o los deportivos. Además de presentar hoy aquí nuestra propuesta, queremos compartirla con los agentes del pueblo, para completarla con sus aportaciones y trabajar desde diferentes perspectivas. Por lo tanto... Lo que planteamos para mejorar los servicios sanitarios de Guernica Lumo y de las localidades de la zona es convertir el centro de alta resolución de Guernica Lumo en un hospital adaptado a la situación sociosanitaria actual y futura, con una cartera de servicios que desarrolle el itinerario desde la atención primaria hasta los cuidados paliativos. Para ello proponemos camas hospitalarias en la tercera planta, en estos momentos vacía, para crónicos, subagudos y enfermos paliativos. Constitución de un equipo multidisciplinar para la prestación de un servicio de calidad con los siguientes perfiles. Geriatría, medicina familiar y comunitaria, medicina interna, cuidados paliativos, enfermería, auxiliar de enfermería, celador, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo, asistente social y administrativo, entre otros. Garantizar también un espacio para trabajar la autonomía funcional en el hospital y un gimnasio adaptado para la rehabilitación. Potenciar el servicio de salud a domicilio teniendo en cuenta los barrios, pequeños pueblos y núcleos urbanos de la comarca y la evolución de la edad de la población. Junto a ello y teniendo en cuenta la realidad demográfica, la implantación también de camas sociosanitarias aportando las infraestructuras y recursos profesionales necesarios para ello. Ofrecer cursos de formación en coordinación con los servicios sociales y la atención primaria a familiares de personas enfermas con diferentes discapacidades o dependencias. Y también cursos de formación de cuidados paliativos con el equipo de cuidados paliativos. Por último, y para mejorar la atención sanitaria a más de 300.000 habitantes que conformamos la OSI Barrualde, nos sumamos a la propuesta ciudadana de implantar el servicio de urgencias pediátricas y de partos de bajo riesgo en el Hospital de Usán Solo de la OSI Barrualde-Galdacao.